Salimos de la cordillera y vinimos nuevo a la costa del canal Beagle Seguimos acompañando el río de la Cifazá Y ahora lo van a ver Increíble La pretty egoísta. Bueno, y ahora sí ya estamos por salir. Hicimos una comprita de agua después de cargar combustible. Es la primera vez que salimos a la ruta después de muchísimo, mucho tiempo, así que vamos a ver cómo está el paisaje. Estamos con muchas ganas de sacar unos fotitos y de que Rufina pueda correr un buen rato. Si bien hoy salimos de casa sin saber a dónde íbamos a ir, pero con muchísimas ganas de salir, nos terminamos decidiendo por la Ruta J. ¿Por qué la Ruta J? Porque es uno de nuestros lugares favoritos, es uno de los primeros lugares a los que salimos con Sofi y Rufina cuando teníamos el Fiat 1. Uno. Hace unos días vimos que ya estaba bastante limpia la ruta para esta zona y aprovechamos a venir. La última vez que salimos había nieve en la ruta, ahora está bastante limpia, si bien queda, queda muy poco. En cuanto a los controles. Sí, salimos de Ushuaia sin muchos problemas. Tenemos supuestamente restricción por patente para circular. Hoy es día par, la patente es par. No tuvimos problema para salir de Ushuaia a la ruta nacional número 3. Cuando uno ingresa a la ruta J también hay un control policial para que no haya bueno, ocupación sobre las tierras fiscales de la zona y eso. Y solamente nos pidieron el nombre completo para corroborar con la otra policía y pasamos sin problema y ahora sí estamos en el kilómetro 10 de la ruta J lo que se ve detrás es laguna victoria si sí, es una laguna que está al lado de un turbal como se veía en uno de los carteles es una zona de pesca eh, de la pesca acá comienza a partir del primero de noviembre todavía no está permitido pescar y hay varios fogones en la zona es una de las pocas zonas que tiene permitido hacer fuego durante el verano tengan en cuenta que si vienen a este lugar traigan protector solar y repelente para mosquitos. Eh, ¿Cuándo fue? Hace, Hace como dos, dos años. años vinimos acá para pasar Navidad. Eh, Sophie tuvo la idea después de, de, de la, del almuerzo familiar y etcétera de salir. Agarramos las cosas, vinimos para acá, no había nadie, literalmente nadie. Algo que es muy raro porque suelen ser zonas muy concurrentes de gente para. Y además de eso, eran las fiestas y el día estaba lindo, pero no había nadie. Así que acompamos acá, pasamos la noche y nos comieron los mosquitos. Más literalmente. De 20 picaduras cada uno. Nos bien, devoraron. Eh, la pasamos bastante mal el otro día con la picazón Pero no deja de ser un lugar hermoso para que visiten no. Muy importante Alimentarse Ah, No voy a poder Implementar mi técnica de eligen las que tienen Más chips Muchas gracias Tres chips de chocolate Tiene Oh, no se tu ventana ahí. Puede fallar Estamos en la segunda parada del día de hoy, es un lugar que nos gusta mucho Es la segunda vez que venimos a esta zona en particular Porque hay una vista increíble que van a ver ahora en unos minutitos Algunos no van a poder creer que esta vista sea de tierra de fuego porque el paisaje es épico, épico, literalmente épico, parece una película, podría filmarse una película ahí Y en donde no resaltan necesariamente las montañas Sí, lo que tiene la zona donde estamos ahora es que salimos de la cordillera y vinimos nuevo a la costa del canal Beagle Seguimos acompañando el río de la Cifazá y ahora lo van a ver increíble Sin dudas, esta es una de mis vistas favoritas y creo que de las de Nico también. Es, es un lugar hermoso, una vista hermosa del río La Cifasag, bastante diferente a las vistas de meandros que estamos acostumbrados y súper cerquita de casa, así que súper vale la pena venir cada tanto a recogerla. Yo creo que es la mejor postal que puedes conseguir de, de toda esta zona. Es sí, esta, esta zona lo que tiene es que cambiamos de la, como dijimos hoy, de la zona de montaña a una estepa pastizales como ven ahí es precioso es realmente precioso cambian completamente los colores y súper vale la pena visitar realmente súper vale la pena Batería. Y ahora sí, sin ganas, pero muy contentos de haber salido a pasear Pegamos la vuelta para casa, despacito, despacito vamos volviendo Porque tenemos bastante cosas para hacer Sí, fue una salida express, la idea era poder salir un poco A tomar aire fresco, a disfrutar de la naturaleza Un lugar que nos gusta muchísimo Y al que esperamos volver pronto Esperamos que sea con la Traffic, o que por lo hay menos, sorpresas Sí, hay sorpresas de la Traffic, pero no vamos a decir nada O por lo menos con una carpita, es un lugar que súper vale la pena para venir a dormir y por qué no en otra ocasión mostrarle lo que es Puerto Almanza y Estancia Harberton, que son dos lugares hermosos. Sí, totalmente. Recuerden que si se suscriben, le dan me gusta y lo comparten con sus amiguitos, nos ayuda muchísimo. Y Igual que si nos siguen en nuestras redes sociales Las vamos a dejar acá abajo. abajo en la descripción Y muchísimas gracias a aquella persona Que ya nos donó unos cafecitos Estamos Sí, sí, muy, sí muy Muchas bien. gracias a la gente que nos donó cafecitos Ale Poblete y a la gente de Skins eh, Realmente gracias Es súper loco que se comen así Y bueno, nos vemos en el próximo video